días, vengan todos eh, nuestros eh, internautas, amigos del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, porque hoy eh, iniciamos esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato eh, para eh, escuchar a nuestra compañera Lolita. Dolores eh, Montenegro, Acevedo, quien le voy a dar la palabra para que nos introduzca el tema de hoy, que vamos a revisar el, el estado del proceso electoral y algunos conceptos. Adelante Lorita, por favor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los compañeros de observatorio y a la gente que nos está siguiendo en redes por Facebook. Bueno, pues efectivamente estamos analizando y viendo y dando a conocer a toda la gente y nosotros también como, como parte de la ciudadanía y como ciudadanos responsables para el voto del día 6 de julio. Estamos revisando quiénes son nuestros candidatos, porque definitivamente pues no nos han dado a conocer así como que todas las, la, las personas que están contendiendo a la presidencia municipal de... Guanajuato Capital, así como sus planillas completas, muchas de las personas, incluida yo, no conozco a, a muchas de las planillas que están este, contendiendo también, porque es importante ya que algunos de los miembros de estas planillas pues van a, van a este, formar parte del cabildo y son los que van a decidir lo que se haga o no se haga en Guanajuato. Así. Y bueno, pues tenemos más que nada dentro del PRI y, y la coalición con el PRD al licenciado Edgar Castro Cerrillo. Pues me gustaría también hacer un comentario acerca de rápidamente y ya después los compañeros sí, está, para está, que está. ellos están, vayan, vayan este, comentando. Edgar Castro Cerrillo es, va a contender otro, nuevamente por la alcaldía de Guanajuato. Es un señor que ya estuvo una vez como interino, otra vez ya electo, y no es de Cel no es de aquí de Guanajuato, es de Celaya el señor. Pero bueno, este tenemos por el verde a Israel Cabrera Barro Israel sí, sí, sí. Cabrera Barrón sí es de Guanajuato, ese es del, del verde ecologista, sí es de Guanajuato, es del barrio de, si no estoy mal, del Carrizo Tepetapa por aquel lado por aquel mm. lado, este y él sí es de aquí, eh, ya ha sido diputado, eh, de, de hecho creo que está como diputado, ahorita que me corrijan los compañeros, y pues realmente él ya ha estado dentro de la política, pero pues también dentro de su planilla, su trayectoria, pues no se ha visto mucho. Eh, eh, dentro de lo que es redes sociales tenemos a Dafne García Galván, que es arquitecta, pues realmente presentó una planilla, se vio porque ella sí presentó parte de su planilla en un, en una este, en un video que se subió a las redes también. Gente que realmente sí tampoco no, no, no, no se conoce mucho. Eh, ella ya también trabajó en presidencia municipal. ¿Con bueno, trabajó? No sé. Estuvo en, estuvo en presidencia municipal. Ahorita que, que me saquen de bien de la de la duda que tengo, creo que estuvo en, en desarrollo urbano, si mal no recuerdo, sí. este, y creo que también... ¿Sí, verdad, Memo? Sí, Con al caso. Sí. sí, así es, ya estuvo ella trabajando en presidencia. Eh, eh, creo que te traía ahí un pequeño problemita, no sé si fue ella, no sé, la verdad, ahorita, si los compañeros lo, lo saben, eh, con lo de la Casa Colorada, eh, comentan que fue la que dio el permiso para Casa Colorada y bueno, ah, algo turbio. Eh, por Nueva Alianza está una maestra que se llama Maribel Tobar Álvarez, eh, yo se los comento y se los digo porque tuve el gusto de platicar con ella por una invitación que me hizo el colectivo y yo no sabía quién era ella soy, yo también soy este, maestra, pero ya jubilada. Ella es de primaria, pero casi todos los el clan del magisterio en Guanajuato nos conocemos y realmente yo a ella no la conocía. Eh, ella también es de aquí, de Guanajuato, fue lo que dijo. No sé, no sé este, de, de dónde, dónde vive, de dónde, dónde es ella, porque pues prácticamente casi la mayoría de los, de los de Guanajuato, bueno, obviamente no todos, pero sí nos conocemos en su mayoría. Ella dice que es de Guanajuato, es maestra, este, y pues yo la vez que tuve la oportunidad de estar este, escuchando, no trae nada de propuestas, lo mismo los demás, son, son refritos, son refritos de lo que traen. Eh, por fuerza, fuerza por México, está un Raúl Luna Pavón, que tampoco, un licenciado, tampoco no sé ni quién es, ni de dónde es, ni, ni de ni cuál es su planilla. Eh, y por, por el PT está Olga Fabiola Durán Torres, esta mujer este, es licenciada, es de aquí de Guanajuato. Ella estaba de representante, ha estado de representante mucho tiempo en, en el IEF por el PT. Eh, la vez pasada iba con, con el PT, pero iba como, como en los comicios del 2015 perdón, de 2018, iba como regidora en la primer posición, igual que ahorita, nada más que ahorita ella es la candidata también de, del PT, y ella estuvo, como estuvo, fue en coalición con Morena, PES y PT, ella iba a, a, apoyando al candidato que en ese momento era eh, Roberto Loya, y ella iba en, este, en la primera regiduría por el PT en su planilla. Eh, de Morena ¿Eh? está Olga Olga Fabiola Durán Torres. Despacito porque todo el mundo desconocemos los nombres. ¿eh? Todo el mundo, no sabemos de ah. qué habla. Parece es que se está hablando de Ucrania. Sí. <risa> <risa> <risa> de de Ucrania. Eh, eh, está pues eh, por el por el pan, ya sabemos quién, el mismo este eh, Alejandro eh, Navarro Saldaña nuevamente, el diputado, ya fue el diputado local, este, que no hizo nada, no, ninguna, este, propuesta, no conozco yo algo que él haya hecho como diputado local para Guanajuato, no. Eh, eh, ahorita como alcalde, pues bueno, eh, interino, digo, no, perdón, eh, como alcalde, este, con licencia, pues tampoco, eh, son, él se jacta de decir, que está que hizo obras y obras y obras y bueno ya sabemos de antemano que estas obras ya estaban aprobadas si ¿sí? eh, lo que es el camino de que va a llegar al coyote y zangarro eso eso son son eh, proyectos anteriores del de los alcaldes ante del alcalde anterior que ya estaban aprobados y él nada más llegó a ejecutar esta estas actividades este mantas por donde quiera, con hechos con, con cajones, hechos con el zangarro, hechos con eh, todas las comunidades tiene, tiene hechos y yo, nosotros no hemos visto nada de hechos, eh, según él en Guanajuato. Bueno, quiero, quiero decirles que, por ejemplo, la el, el, el Alejandro no es de Guanajuato, o sea, no nació en Guanajuato, es de Monterrey, Edgar Castro de Celaya, este, y, y bueno, Ahorita que estoy Carlos, hablando es? de, de, de... La maestra Carlos de Morena. De ah, de, es? es de Pénjamo, es de Pénjamo, ah, todavía de Pénjamo. no llego con ella. Sí, este Alejandro Navarro, me van a decir la gente si sí, se sí, ha hecho y efectivamente, ya lo hemos comentado, si sí, se sí, ha hecho, ha hecho mucho por su familia, por, por él, su, por su hotel y, por, y ha hecho una, una mansión, una casa hotel. Y bueno, tenemos a por Morena a la doctora María. Carmen Cano Canchola de Pénjamo, ya lo, ya lo comentaba, eh, su planilla prácticamente eh, si acaso una persona vale la pena. El Alejandro no, es no, se, no se conoce su, su, sus propuestas, porque realmente, como se los decía, Alejandro trae propuestas de cómo hacer <coughs> eh, un, un, este, un campo de golf. Cuando eso ya era un proyecto anterior que se desechó, eh, que no era de él. Este, trae que va a ser, no sé, que, que, que va a volver a ser este, la policía de, de comunidad y eso ya estaba. y lo La policía montada como la de eh, Canadá. Sí, y, y, y bueno, eh, del pez no se sabe, realmente del pez no sé quién. No alcanzo, no, no, no, no pude sacar el nombre del, del partido del PES. Creo que sí hay una persona. Este, porque no, de él, de, esta, de este partido sí no tengo. Y bueno, pues son, son las personas que tengo, la maestra Cano Canchola dijo que estaban, re, todos, todos, o sea, de los que yo he tenido la oportunidad de escuchar y, y de estar presente, hablan. Hablan mucho de, de, de, de sus proyectos, pero no dicen cómo, ni dicen este, realmente, eh, a veces son refritos. Y, y la verdad, pues yo no le yo no veo nada, nada claro ni nada bueno en estos candidatos, en estos partidos y en estas planillas. Y la verdad ¿Supone? es que yo estoy así como que... ¿Se supone sí, que hay sí, nueve no. planillas de ser ahorita mira es es pripr de es una sí. verde 2 redes 3 alianza 4 movimiento ciudadano 5 fuerza por méxico 6 el pt 7 en morena 8 el pan 9 y el PR también lleva su, su planilla aparte. O sea, el, el su único el candidato es, el, es Edgar Castro Cerrillo por la coalición, pero ellos también llevan una, una planilla. Entonces son. Por mujeres. mujeres. Y llevan sí, llevan puras mujeres, es una de género. Son 10 planillas más la del PES. Les digo, creo que sí hay un planilla del PES, pero no desconozco quién va este, encabezando la planilla y. y pues no sé quiénes conformen su planilla. Son bueno, 11 candidatos, Lolita. Son 11 no, candidatos. Serían 11, 11, no, serían 10 candidatos, 11 planillas, Piri. Ah, si sí, sí. sí, sí, alguien sabe de quién va, quién va de, en el pez. No sé. Porque sería PAN, candidato, PRI y PRD, candidato, verde, candidato, redes, Candidato, Alianza Candidato, Movimiento Candidato, Fuerza, PT, PES y Morena, serían 10 candidatos, 11 planillas con, con la del PRD que va en coalición. Sí, pero los ciudadanos eh, tendríamos este, dos opciones para, para contrastar los candidatos, que serían los, las opciones que dan los partidos, pero ni siquiera podemos imaginarnos de qué manera los partidos están construyendo su declaración de principios hacia dónde van, qué buscan antes, cuando éramos yo era adolescente la teníamos sencilla decíamos derecha, izquierda y centro y ya ahí estaban los tres partidos nomás que ahora tenemos diez pero no sabemos para dónde va cada uno es más, vemos la actuación de los partidos y vemos que los que dicen que son de derecha se comportan como de izquierda y los de izquierda a, a la inversa. O sea, en realidad estamos absolutamente confundidos. El sistema de partidos ya no existe, pero el de personas, que es el que nos debería orientar, eh, tampoco, porque no conocemos, no, eh, bueno, los quienes están intentando llegar a, a, a ser elegidos por nosotros, no han hecho el trabajo social que hiciera que, que cada uno de nosotros los conociéramos. O sea, no los conocemos porque no son los líderes sociales, no son trabajos, no han hecho trabajo social. Parece, parece como están las cosas, que tenemos una lista de gentes que quieren cobrar la nómina municipal. Eso sí lo sabemos, eso sí nos queda claro y entonces vamos a votar porque la gente cobre ese, ese es, a eso está reducido realmente la difusión que hay en este momento sobre la cuestión electoral y es muy grave, muy triste por la situación en que nos encontramos y porque ya deberíamos estar más evolucionados como país y como organización social. ¿Ustedes qué opinan? A ver, Perdón, perdón Piri. Este, ya tengo el nombre de la del pez. Es sí. Flor Janet Hernández Vargas, no lo acaban de mandar este Leonora ¿Quién, Villegas. Es? ¿Quién es? Desconozco. Desconozco, desconozco Piri. No sé, no lo acaban de mandar ahorita el nombre por, por este por el face que eh, este lo está mandando Leonora Villegas nos está mandando el nombre, dice que sí. Y ¿no? es la persona sí. que yo conozco? Trabajó en la universidad. En, en el área de bibliotecas y en otras áreas de la universidad creo que ya está jubilada o está por jubilarse. Pero bueno a donde voy, Lolita primero qué buena presentación yo quiero realmente esta inquietud me generó Carlos porque no quiero ir a Iván en traía este la lista de todos los candidatos no me se me quedaron grabados hasta que ahorita Lolita gentilmente mencionó yo no conozco de los once más que a dos oh, a Cabrera, porque en todos los amores, Cabrera y este muchacho Alejandro son homólogos, son cómplices, traen una carrera similar. nomás que uno no es presidente municipal, no ha sido, pero son igualitos, Cabrera y este Alejandro Navarro. Pero de allá para yo no conozco con todo respeto a la maestra Cano, no la conozco. Ah, bueno, al muchacho este, ¿cómo se Castro Cerrillo, pues porque fue presidente municipal la vez pasada. Pero aunque yo dijera, conozco a los demás, no conozco. A, a Daniela conozco por el escándalo, pero personalmente no la conozco. Por el escándalo del, de la hicieron de ahí arriba, del hotel de la construcción que nos echamos en la discusión aquí en Observatorio Guanajuato. Pero lo que tú dices, Memo, es cierto. Todos los, los que van, es muy acertado tu comentario, van a buscar hueso y llama y lana. Hay excepciones, no voy a decirlas, porque ya nos pagó el periódico la otra vez con Morena. Pero hay, hay gente valiosa, una que otra gente valiosa en las manillas. Por lo demás, qué tristeza para la ciudad de Guanajuato. No hay nadie que nos represente a los guanajuatenses. Ese es mi punto de vista personal, Lolita. ¿eh? No veo a nadie que nos represente. He dicho... sí, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, adelante, Javier. sí Javier. Ah, mira. Este, eh, pues evidentemente que estamos... Eh prácticamente a tres días de un debate del 11 de mayo por una televisora local y también el 17 de mayo por una televisora estatal de los eh, digamos del proceso electoral que inicia digamos el 5 de abril, Javier no termina te muevas tanto porque la, se te ve el audio se a, corta el audio no, del no te proceso tanto. electoral que inició el 5 de abril y concluye el 2 de junio de 2021 eh, tenemos obviamente al PAN, a Alejandro Navarro, que en la práctica ha tenido mucha cobertura por medios de comunicación, inclusive partiendo de la primera encuesta de hace como dos meses que lo señalaba, prácticamente favorito, eh, eh, señala últimamente que va a eliminar la política de los parquímetros para ayudar a la economía local. No se te sigue oye. Insistiendo, sigue insistiendo en su campo de gol. ¿Eh? No ¿Sí oye. No se oye. Se va y se viene el, el sonido, de, dependiendo de si te acercas o te alejas. Si no te okay. mueves, yo creo que... Pues, la, la a la... ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, en, en el caso de Morena, eh, precisamente hay una serie de declaraciones de la doctora relacionando que quiere mover en un momento dado a la primera eh, sindicatura, mover a Paloma, moverla la moverla del lugar, ¿no? También eh, señala, ya metiéndose a planteamientos serios, el problema del agua, el problema de los recargos de los mantos acuíferos, eh, la contradicción entre la biodiversidad que tienen eh, los, los eh, predios de Prodima para la creación del campo de golf y la utopía de ese planteamiento. Ya señala como concreto un plan piloto para desasolvar. Eh, las presas de la, digamos, de la ciudad que coincidía con una serie de planteamientos que hemos hecho de discusión, si sí, una nueva presa o desasolvar eh, las, ex, las existentes. ¿no? En cuanto también a cobertura eh, significativa, por ejemplo, en el, en el caso de Edgar Castro Cerrillo, pues prácticamente ha estado viejoneando, eh, regalando souvenirs, y regalando este, cosas para los niños, inclusive, y digamos eh, que en la parte del Partido Verde, eh, eh, digamos, él ha planteado siembra de agua, ha planteado eh, recolección de basura en San Redondo, visita al tiradero municipal, el proceso de oxigenación de la presa de Los Santos en Marfil, que son acciones que evidentemente corresponden a la autoridad y no han sido eh, realizadas. no en el caso de Nueva Alianza, de Maribel Povar Álvarez, eh, pues prácticamente ha tenido una estrategia de escuchar a las comunidades. En el caso de el Movimiento Ciudadano, con Cristian Manuel Ortiz Muñiz, él señala diversos carteles de promoción en la ciudad, exhorta que se haga un requisito en cuanto a prueba de confianza, y vende su ventaja comparativa de haber estado en dos administraciones. ¿no? Y en el caso de Raúl Luna Pavón, él señala que vive por la zona de el panteón, por esa zona, que es parte de, de, de, del pueblo y conoce los problemas, no se le ve una, un programa estructurado específico, y en el, algo de, en el caso de Olga no se conoce mucho, ¿no? Y por último, en el caso de García Galván, a pesar de ese eh, estigma que tiene de la autorización eh, de infraestructura en la Casa colorada de alguna manera ese problema eh, ya debió haber sido mitigado, debió haber sido eh, con algún mecanismo de disminución para actuar correctamente. Okay. En suma, eh, las alternativas en cuanto a selección eh, por parte de los ciudadanos de alguna manera es muy diversa, eh, muy poca información concentrada, eh, no se habla de dar respuesta a un programa de gobierno, eh, no se señala eh, la principal problemática en cuanto a agua, en cuanto a basura, en cuanto a seguridad, eh, se maneja de una manera muy espontánea, yo diría unas eh, etapas de elecciones muy aburridas, poco creativas en un momento dado, y con esto yo eh, concluyo mi comentario relacionado con la introducción que amablemente hizo María Dolores. Ah, pradera. Exacto. Montenegro, Piri, ¿cuál pradera? <risa> Montenegro Acevedo, por favor. Así es. ¡Qué <risa> pastita! Pues, sí, efect efectivamente, lo que estamos viendo puro refrito de algunos lados, otros completamente desconocidos, que no conocemos trayectorias, no conocemos que hayan hecho alguna labor. Labor social, por ejemplo, este ya de perdida, eh, así como que líder de su barrio o de su colonia, pues yo la verdad sí estoy decepcionada. Pues yo uno estoy, esperaría. Aparte, preocupada, Memo, muy, muy preocupada porque realmente, pues, no sé quién nos va a representar en el Cabildo, no sé realmente quién va a estar al frente de, de Guanajuato. Eh, y mira, nos hemos cansado de decirlo, pero re realmente es, ver es vergonzoso y pena ajena las acciones que hace Alejandro Navarro, por muy chistoreto que sea, por muy tiktokero que sea y, que, y, que, y por muy barrio, porque ahora es Nav Navurrio Navarrio o algo así, eh, sí da pena ajena. No respeta la investidura, ¿sí? no respeta la investidura, no sabe realmente cuáles son las funciones de un alcalde de la ciudad. Eh, no es no es para que ande haciendo TikToks ni haciendo el chistosito, porque es una vergüenza nacional. Y a mí sí me preocupa mucho este, que, que nos vuelva a representar tres años. Es, es una burla por ese lado. Por otro lado, otra vez pan con lo mismo. Por otro lado, gente que realmente no, no le vemos trayectoria, no traen así como que el punch como la fuerza, como decir a ver, estas son mis propuestas esto es lo que yo voy a hacer son refritos, y bueno dicen, es que conocemos la problemática de Guanajuato, todos la conocemos, todos ¿Sí? no creo que hasta el más, por decir tonto de Guanajuato no sepa cuál es la problemática aquí el chiste es saber a lo que se va a enfrentar y cómo lo va a resolver con una una una con una cosa que tuvieran para resolver bien, que sea factible, que sea viable y, y que beneficie a la mayoría de los ciudadanos, creo. Porque no nada más somos ciudadanos guanajuatenses ciudad, hay, hay comunidades y, y en eso tampoco no piensan. Hay gente de las comunidades que dice vienen, piden el voto y ya jamás se vuelven a parar y se los digo por, por los de La Rosita, que les pide, estuvieron pidiendo un, un, este, un apoyo para hacer un, un puente, y no pedían mucho, ¿eh? porque ellos pusieron mano de obra. Y así, como ellos, como muchos, este, realmente se olvidan de la situación de Guanajuato. Y yo, la verdad, sí, sí, estoy, sí estoy preocupada, porque, y más que nada, no sé si ir a votar o no ir a votar. O sea, no quiero regalar mi voto, pero tampoco no, no quiero... Es que caer sí no quiero caer en, en el en el en el extremo de no ir a votar ser de los que se abstienen porque me tendría tendría yo que decir chintmano este Ay, no fui y yo sí yo ahora me toca el que el que todo lo demás escogió pues hace mi comentario no sé si quieran gracias eh, gracias, gracias Lolita gracias. Muy bueno sí yo, yo lo que quiero subrayar es que deberíamos reconocerlos por sus eh, por su pasado social, porque, porque han hecho algo por la comunidad, algo por la sociedad y por lo tanto merecen una oportunidad para llegar a, a, a, a dirigir el municipio, porque ya tienen antecedentes. Pero podría darse el caso de alguien que no tenga antecedentes y que tenga una excelente visión de lo que debiera ser Guanajuato. Bueno, tampoco vemos en las campañas que los candidatos y de, todo, de todos, el presidente, para rigi, regidores, para síndicos, nos expongan cuál es esa visión de Guanajuato para que podamos, para que nos enamore, digamos, por este voy. Ese es el problema. ni ¿no? hay antecedentes, no sabemos sus nombres, no sabemos qué piensan y qué van a hacer. Vuelvo a insistir, parece ser que... Se trata solo de obtener un puesto para poder cobrar en la nómina. Esa es, esa, es, esa es la tristeza de la situación. Mira, ahorita ya apareció Carla. Carla, buenos días. Carla Piñón. Carla Piñón de Bloom Gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, ¿Cómo? muy buenos días a todos. Perdón por, la, por el retardo. No, no, mira, antier vino un agente de México que me pidió que lo acompañara. Porque quiere hacer una inversión en Guanajuato. En una parte del centro de la ciudad, compró un inmueble y quiere convertirlo en un, en un este, hotel boutique. Trae, trae dinero, trae ganas de invertir, etcétera, etcétera. Y me dice: ¿Qué desorden hay en Guanajuato? ¿Qué desorden hay? Fíjate, un cuate que viene dispuesto a invertirle 10 millones de dólares al boutique hotel. No hay orden, Carlos. No hay con quién dirigirse no hay un plano, no hay una planeación, nada. A lo que yo voy es, si yo llegara a cualquiera de estos candidatos que mencionó Lolita, son diez, ¿verdad? Dijeron diez, de los cuales uh -huh. conozco tres o visto. A ninguno de ellos les he escuchado yo, o sea la luz de Dios, un proyecto del agua, un proyecto turístico, o un proyecto de seguridad serio, porque es muy fácil decir en la prensa esparza, te escucho ahorita, que la digan en la prensa, Ah, seguridad, ah, agua. Dime, pues, ¿dónde está la gente profesional? No, porque soy Carla, nuestro compañero de CDG, pero es una gente muy profesional, que una gente de esa envergadura que te esté asesorando para el agua. A ver una gente de envergadura para asesorarte del turismo, para la gente que quiere vivir, invertir 10 billones de dólares. ¿Dónde están? No hay con quién hablar, no hay un plan. Y los candidatos, mi querido Barce, no traen un solo proyecto serio para los tres pilares de Guanajuato. ¿no? De ahí que lo que dice el líder tiene mucha razón, no es amarillismo, es de angustiarse ver la pobreza de estos candidatos, y ahora no hay partidos políticos, de esos candidatos que no vienen como dijo José Liceo, más que a pegarle a la nómina. Ahí termino y concluyo mi intervención esta mañana. Yo, bueno, sí, adelante. Yo creo Según que... que yo creo que estás equivocado, Piri. Yo creo que sí tienen planes, sí tienen proyectos. Eh, lo que pasa es que están haciendo un mal análisis. Ustedes siguen analizando la parte de la política como un asunto de partidos políticos. Están sí. pensando a ver quién puede ganar el PAN, el PRI, este, algunos, no sé, Verde o algunos algún otro partido. Eh, ese, ese análisis es un análisis anticuado, es una antiguaya ya no sirve, porque tú mismo lo has dicho, Piri, no hay, está destruido el sistema de partidos, no hay realmente un sistema de partidos. ¿Cómo funcionaba el ayuntamiento? Miren, el ayuntamiento funcionaba porque había un oficialismo, un grupo que ganaba la mayoría, la mayoría en el ayuntamiento, y frente a él había un sistema opositor que contrabalanceaba las malas decisiones que se pudieran tomar en el ayuntamiento, igual que lo que sucede en la Cámara de Diputados o debería de suceder en la Cámara de Diputados Estatal y en la Cámara de Diputados Federal. Hoy lo que vemos es que en la Cámara de Diputados Federal está entregada al presidente de la República, la Cámara de Diputados Estatal está entregada al gobernador y, la, y el ayuntamiento, pues prácticamente tiene o tenía por lo menos mayoría Alejandro Navarro y las posiciones de los eh, integrantes de la mayoría. Fíjense que no estoy diciendo del PAN, sino de los integrantes de la mayoría. Y así sacaban sus sus resoluciones, ya sea por mayoría, eh, ya pocas por unanimidad, pero eh, esto se rompió en las últimas votaciones, sobre todo en la parte de desarrollo urbano. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El análisis correcto, yo creo y propongo, es que veamos este análisis como una perspectiva de lo que hemos nosotros denominado gobierno botín. Se trata de relanzar el gobierno botín. Se trata de la operación de una red de corrupción que actúa desde el gobierno y actúa con el gobierno y cuya función no es gobernar, sino hacer negocios. Esta red de corrupción eh, eh, de una oligarquía guanajuatense que quiere hacer negocios y ser dueña de los negocios en Guanajuato. porque una hay... oligarquía guanajuatense que quiere hacer negocios y ser dueña de los negocios en Guanajuato. No sé quién está pasando ahí lo que estoy hablando. Quiere Está grabado por Samaripa. Bueno. Creo okay. no, que el doctor Esparza necesita apagar su micrófono. Sí. Bueno, entonces retomo el asunto. Entonces, este, se trata pues de la conformación o de la reconformación de la de la red de corrupción que gobierna Guanajuato y que viene gobernándola desde hace varios trienios, en donde se dan fracturas y de repente algunos se, se pelean con los otros, etcétera. Pero finalmente es eso, es un gobierno botín donde van a hacer negocios y los que están en el ayuntamiento van a hacer negocios, salvo alguna pequeña franja de opositores que pueda haber. En este caso, eh, lo que se ha hecho es eh, planear cómo se construye esta red de corrupción en el ayuntamiento. Y la forma de hacerlo es a través de una planilla principal, que aparentemente se trata de la planilla que, que, pro, que propone eh, Navarro, en donde hay pues, prácticamente una serie de eh, personajes pues, que le son leales, que le son sumisos. Probablemente ahí... Eh, nada más esté una posición que parece que no, que no, que no corre la misma suerte. Luego, eh, el verde, pues en el verde también han puesto, fíjense lo que digo, han puesto a un personaje que le es afín y que sabe cómo se manejan estos negocios, como es el señor Cabrera, eh, que aparte lo necesitan para la. Lógica, porque él se la da de que él es el que sabe de ecología aun cuando ha sido un verdadero detractor de la ecología y, y, y, y poco ha hecho por, por, por conservar la ecología en Guanajuato Es dentista, Carlos Bueno, y luego tienen al movimiento ciudadano eh, en el cual están representados los intereses de, de del viejo político este guanajuatense arroyo que tiene intereses muy importantes en el asunto de la presa de, de la intranquilidad y, y, y de renta de, de, de casas para el ayuntamiento. Entonces él quiere entrar con dos posiciones ahí. Una la de Cristian, quién sabe qué, Ortiz y la otra la de una persona, una señora que es la de la del turismo, de, perdón, de los de los eh, la representante, o era la representante de los eh, eh, hoteleros de Guanajuato. Y esas son sus sí, posiciones del sector turístico. Entonces, si van contando ahí, está también el asunto de esta persona. Eh, a ver, aquí tengo, el. si se fijan, este eh, está también Dafne García, que quiere llegar al ayuntamiento. Y esto de que quiere llegar lo digo porque ahora pueden postularse como alcaldes y a su vez como regidores, de tal manera que si no entran como alcaldes, pueden entrar en la primera o segunda regiduría. A la hora que hacemos el análisis de estas planillas, tenemos a Darné García, que también se postula como regidora, Cristian Ortiz, que también se postula como regidor, Janet Hernández, que también se, se postula como regidor, y entiendo que Cabrera también se postula como regidor. O sea, estas eh, cuatro personas lo que quieren es entrar al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque quieren entrar a esa red porque saben que ahí está el poder, la posibilidad de hacer negocios, este, la posibilidad de patrocinar negocios, etcétera, etcétera. Y, y eso es lo que les Olga interesa. Olga Fabiola del PT te faltó. Olga Fabiola del PT te faltó. Olga Fabiola. del faltó también. Bueno, eh, todos esos, eso es lo que quieren. O sea, prácticamente habría que descartar como, como partidos que deseen o que desean el poder, pues a los que representan estas personas. La verdad es que están jugando y, y su juego es llegar al ayuntamiento en una posición de regiduría. Eso es lo que quieren. Esa es, esa es la apuesta. ¿Y por qué? Pues esto precisamente es la base de lo que yo les digo se trata esencialmente de constituir una red de corrupción que está fracturada, que tuvo problemas al final de esta administración y que ahora quieren eh, reconvertirla, mejorarla, acondicionarla, coordinarla, aceitarla, porque ellos sí tienen un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Miren, este, el proyecto que hay, pues es muy sencillo. Quieren primeramente Convertir a Guanajuato en un antro. Quieren convertir a Guanajuato en un antro donde la finalidad esencialmente para los hoteleros y especialmente para los dueños de los bares es que sea esto una pachanga en donde hay esencialmente alcohol y droga. Y entonces ese es el asunto importante en, en el sentido hacia dónde quieren llevar a esta comunidad. Y después no se sientan mal porque hay muchísima drogadicción, alcoholismo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, violencia. Una violencia brutal que ya tenemos. Ahora hubo otros, otros, unos dos agentes asesinados en la carretera de Guanajuato. Silao. En fin. Entonces, para que después no nos llame la atención de las condiciones en que se encuentra nuestra comunidad. Entonces, primero, la pachanga. Y, y, y, y, y drogas. Dos, el asunto del desarrollo urbano prácticamente sin ningún freno. Y ahí está por delante la bufa y otras muchas cuencas y lugares. Entonces, esa es el, la otra parte. El arañazo. De, el arañazo, por supuesto, para la familia del, del, del, del alcalde que se quiere reelegir. Entonces, esa es la segunda parte. Quienes defienden la bufa no pueden estar a favor de esto. Quienes realmente se encuentran, eh, se encuentran agraviados por el arañazo, por Cucursola, porque la otra por la que van también son por los fraccionamientos eh, en, en, en la zona forestal de la Sierra de Santa Rosa, Así también es. van para allá. Entonces, sí tienen proyectos, claro que tienen proyectos, proyectos donde se compran eh, grandes extensiones de áreas de, de, de, de ecológicas verdes a muy bajo precio y luego los fraccionan y los pueden vender a mil, dos mil pesos metro cuadrado. Grandes negocios. Bueno, entonces tienen también eso. Tienen el asunto de la presa de la intranquilidad, por supuesto. Y van sobre el contrato de la construcción de la presa. El cual, si lleva su adecuado sobreprecio, puede dejarles buenas comisiones, así como otros contratos, como el del, el del eh, el estacionamiento en la, en, en, en la, en la vieja esta, estación del ferrocarril, en fin. Todo lo que sean contratos de obras públicas, bienvenidos. con claro, su moche, por un ladito. Entonces, ese es el proyecto y lo tienen muy bien definido, saben que está ahí y por eso les interesa participar de todos estos negocios. Son negocios que les dejan 50, 60% de ganancia. Los pobres eh, empresarios de Adeveras ya quisieran ver una cosa de esas. Y estos cuates, tranquilamente, sin preparación alguna, están ahí usufructuando esa, esa, esa posibilidad. Ya este, me callo por el momento y espero el, las, las, la, los comentarios de mis compañeros. Gracias. Y bueno, yo eh, coincidiendo con esa posible lectura que tú haces, casi en todo, también te podría decir que, que, que ellos, podría cada uno de ellos argumentar eh, que no es cierto porque lo que quieren es o ser, o ser presidentes o ser regidores para poder ser contrapeso para establecer el sistema de contrapesos que se requiere en el ayuntamiento para que se tomen las decisiones más estudiadas, no solamente ideas que son aprobadas por todos, sino discutidas, debatidas y puestas en razón para escoger las mejores decisiones. Esa podría ser la otra posibilidad de que quieran estar como regidores, pero para eso tendrían que demostrar que conocen a fondo su partido y hacia dónde se dirige su partido, que no están inventando ¿verdad? Entonces este, pero no lamentablemente la mayoría de esos partidos son nuevos, ni siquiera se conocen públicamente qué pretenden esos partidos si sí lo sabe el si sí lo sabe dime pero no lo sabemos los ciudadanos adelante Piri a ver, yo disiento un poco de ti, Memo. No hay partidos sí. políticos. Eh, Alejandro Navarro es dueño de la franquicia del PAN. Cabrera es dueño de la franquicia del Partido Verde Ecologista. Y Moreno fue un desastre porque venía Roberto Loya de candidato y lo tumbaron. Un muchacho bueno, decente. Yo tengo la mejor opinión de Roberto Loya. Lo tumbaron. Pero sí te puedo decir algo, ¿eh? Lo que dijo Carlos es espléndido análisis. Es un botín, Guanajuato botín. Es cierto lo que dice el turismo tachas, tachas y alcohol, que no sorprende Y la otra es Inmobiliaria S.A. de C.B., así debe de llamar Guanajuato ahorita. Tiene una cucursola tiene tiene mucha San Carlos, y otro proyecto que traen al lado, eh. Acabo de ir a Santa Rosa y traen otro proyecto. Y vas a donde tú vayas, mi amor, y encuentras desarrollos. No hay agua, para de la Carla, no hay agua, pero está en... Entonces, el tema de fondo es que el guanajuatense no se ha dado cuenta, primero que no hay candidatos, y dos, los que vienen vienen por un botín muy estructurado, Carlos definió claramente, y no hay partidos políticos, esa es una gran mentira, los partidos políticos nuevos están participando para tener un mínimo de cuota, para no perder el registro, ¿eh? les vale camote, si ganan no pierden, ¿eh? lo que quieren es su cuota para no perder el registro, y cuidado, ¿eh? lo que viene va a ser un mundo para los y yo no me preocupo ahorita por una ciudad de Guanajuato, va a ser un lugar de siniestro si seguimos como vamos, nomás imagínense el cabildo, Carlos con lo que dijo Lolita que se compondría válgame Dios, agárrense persinados, el más jodido perdón, el más fregado, que se gane los 45 mil pesos, más o menos gasolina, más o asistente es lo peor que le puede pasar al jodido, eh el otro es entre el mundo los business ¿eh? al business Ajá. esa es la tragedia guanajuatense esa Carla es la... claro. Carla quiere hablar eso es lo sí, que quiere decir este, nada más para eh, bueno lo que, lo que estaba diciendo un poco Carlos para que la gente vea que, que son también yo, yo, yo voy luego luego con los datos que sean datos este, certeros que sean datos que la gente vea que no son que no somos nosotros los que estamos diciendo esto, sino que estas son las planillas que están registradas, que vienen de 10 y que ya se me volvió a trabar la computadora, pero ahí voy. Ahí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Deme chance, eh. ahí creo que ya está. Déjale paciencia a la reina porque no se enoja. <risa> ok, ahí ya ven, ¿verdad? Sí. Ahí está. Estos son los que, los primeros tres son los que no repiten. Va por Guanajuato, que es básicamente PRI-PRD. Está Edgar Castro como el candidato a la presidencia. Luego vienen dos síndicos, Julio Ortiz. Y luego vienen, aquí no sé cómo van a hacerlo, porque está por una parte regidur, regidores propuestos por el PRI, pero también por el PRD. Entonces ahí no sé si va a ser un asunto interno, un asunto de arreglo entre esos partidos, de quién entra en caso de que tengan el número de votos que se requieren para meter un regidor, bueno eso ya Hay es de es convenio de, de coalición. Ajá. En el siguiente, ahí, caray, ahí va. El siguiente es... ¿Quién sabe cuál? Porque... A ver... No, ahí voy. Perdone, otra vez lo voy a poner porque ahí está. primero, perdón ahí está okay, ese es el de Castro y luego viene eh, bueno, ese no era ah sí, Maribel por Nueva Alianza Guanajuato tampoco repiten, ni regidores no traen la formulita de a fuerza quiero entrar, son estos partidos satélites que están alrededor, partidos chiquitos gente que no lo conoce, mi vecina la maestra Maribel la verdad yo no tengo nada malo que decir de ella, siempre se ha conducido con, con respeto a, a todas las personas, pero tampoco es una persona que pues que haya tenido un cargo público o que se conozca su trayectoria, ¿no? Este, luego viene el Partido Acción Nacional, el par donde está nuestro actual presidente municipal. Eh, tampoco se repite, no está la fórmula de repetir, sin embargo, sí está la reelección con Cecilia post que ya fue que ya fue regidora y que quiere volver a ser regidora. Y aquí hay algo muy interesante, está Mariela Alejandra Padilla Rangel y luego Carlos Alejandro Chávez Valdés. Ahorita vamos va. a ver más. O... Eh, Carla, Car ¿Dónde? Carlos Alejandro Chávez Valdés también está de ¿También? licencia porque también es regidor. Ah, ok. Sí, entonces este, pues ahí están tres que quieren, de un mismo partido, que quieren volver a, al negocio, perdón, ¿Perdón? al ayuntamiento. Carla. Cecilia Pons ¿Sí? es la esposa de Ricardo Narváez, el secretario particular de márquez Ojo, eh. Ah, muy buen dato. Y va a repetir. Y va a repetir. A repetir. A repetir. Sí, sí, seguramente va a repetir. Así y fue de las en rebeldes acuerdo? en esta administración. Así es. ¿Verdad? Fue de las sí. rebeldes en esta administración. A ver qué actitud toma. este, Yo, yo esperaría ver su conducta. Pero si es una conducta sumisa a Navarro, pues digo pues es lo mismo. Pero de todas maneras, este, vean ustedes, todo lo demás que hay está totalmente pensado eh, para, para el manejo a, a nivel de camarilla, o sea, de gente que simplemente va a votar lo que le digan. Carlos. Marta Isabel Delgado, que ahorita es la, la diputada, fue un enroque de ser diputada a ser ahora síndica. Y la, una de las regidoras que no la redonda se fue a jugar la diputación. Es que Martínez Nieto, aquí sí es un asunto que está, entiendo, subyúdice, porque eh, hay que decidir, o tienen que decidir de acuerdo al tribunal, a ver si va él o no va, porque hubo una impugnación, si no me equivoco, ahí. Del otro síndico, pero ojo. Marta Isabel Delgado Sarate es hermana, hermana el sabe. director de desarrollo. De Eso claro. no es lógico, es una complicidad de intereses, por favor, es ofensivo, sí, ofensivo. No son refritos, que yo comentaba son refritos. No, miren quien conoce a las estructuras de lo que era el Partido Acción Nacional sabe que hay una estructura muy importante que es el yunque eh, tanto Zárate como Martí Isabel son parte, son miembros de esa, de, esa, de esa línea y por lo tanto tienen garantizadas posiciones. Eso es lo que les puedo comentar. Y, y hacer negocio. Por Yuki entonces, hace mucho. Y entonces ahí van ellos. Rodrigo Enrique Martínez Nieto, pues es el, es el rector de la Universidad Santa Fe. Eh, yo tengo una magnífica impresión de él. Y creo que no lo quieren ahí. Creo que hay un problema que tienen ahí, que están tratando de sacarlo. No lo quieren ahí, pues porque no es una gente a la que puedan manejar. Por lo menos eso es lo que se ve en el papel. Los demás son toda gente este, que está alineada totalmente a los intereses eh, de negocios de, de, de Navarro y compañía. Entonces, pues no sé qué, si hay algún otro, pero no, no identifico a nadie más que pueda salirse de ese... Marco Antonio Campos Briones, Marco Antonio Campos Briones también está de licencia, eh, él es ahorita el director de, de, de, en licencia de, de desarrollo social, ¿sí? Él es el, el y, y bueno, según la, la, lo que comenta nuestro... Pero querido Alejandro Navarro Saldaña querido por todos nosotros <risa> eh, eh, dice que va a meter probablemente hasta siete siete regidores Lolita, o sea que entraría también Marquita Lolita, ¿quién es Mariel? ¿Quién es Mariel? Mariel, Mariel Alejandra Padilla Rangel, pues ese es, realmente es el brazo derecho de, de Alejandro Navarro fue su secretaria personal y particular este, tuvo ahí una, unas situaciones medias raras, este, y según esto la despidió, pero no la despidió, la escondió, y luego otra vez este, volvió a, a regresar a, al municipio. Eh, se fue primero, creo que al DIF, al DIF este municipal, y después otra vez ya está allí. Eh, cuentan las malas lenguas. Que esta niña fue la que le hizo todo el estudio, o sea, ella presentaba sus exámenes por él, para que él pudiera, porque él no tenía ninguna licenciatura, y cuentan las malas lenguas, Radio Pasillo, de Presidencia Municipal, que ella era la, la que le estaba haciendo los exámenes para que pudiera pasar, porque lo, su licenciatura la hizo por, vía, este, online, internet, ajá, así es, online, A ver. Pero, pero a ver Lolita este ¿qué, qué méritos tendría entonces esta persona para estar ahí solamente la relación con este señor pues sí pues sí efectivamente eso Porque... a ver desde el análisis político esto lo que nos dice es que es una eh, es un grupo pergreñado por el propio Navarro eh, a, la a la medida de, la, de los intereses que él tiene de votos, eh, de votos que no sean discutibles en el, en el cabildo, que nadie se le vaya a oponer, que nadie le vaya a discutir, que nadie vaya a llevarle la contra o a racionalizar un problema que no tiene razón porque las razones no se pueden, no se pueden expresar ahí en el, en el, en el, en el cabildo. Entonces lo que está construyendo realmente es un cabildo a modo. Esto rompe, evidentemente, cualquier síntoma de democracia dentro del cabildo. ¿Por qué? Porque ya es lo que les dije. Esto son los hechos, como dice, como dice Carla, son los hechos que nos, nos perfilan precisamente lo que yo estoy exponiendo. Y es que se trata de la construcción de una red de corrupción. A ver, no más, Carla, ahí te va otro nombre que te va a interesar ti mucho. Alejandro Chávez, el señor Chávez. Ese tipo es el que quiere manejar el CIMAPAC. Todos lo sabemos. Ese es el que quiere manejar el tema de la construcción del agua, etcétera, etcétera. Ahí está Chávez en su. También quiere reelección. Chávez, ¿verdad? Sí. Es el segundo propietario. Es el segundo. Y es el segundo. Ese es es el segundo. El, la mano negra que le está compitiendo a los dueños de hoy de CIMAPAC, que le está compitiendo y quiere tomar al gato Ávila. ¿Eh? Ojo, él sí quiere ganar con el CIMAPAC. ¿Ves? ¿Ves lo de Llorita, Carla? Ahí está. ¿Y quién más está? Perdón. Pues ya de ahí no, yo no ubico a nadie más, nada más me parece muy interesante esta asociación entre la que ahora es diputada, la señora Marta Isabel Delgado Zárate, y con todas las omisiones y las malas decisiones que ha tenido su hermano, ahora pues se postula para síndico, ¿no? La postulan, entonces sí hay una asociación ahí muy fuerte. Este, pues también lo que se escucha, como dice Lolita, tras eh, rumores, ¿no? De la, también de la relación Mariel Navarro y, y, y me, me llama mucho la atención la cuestión de, de la reelección de Cecilia Pods también entonces para eh, se ve como como ya muy arreglado una una planeación muy bien ejecutada muy bien hecha al igual que sus spots publicitarios y sus marketings que están muy bien hechos también para que la gente vote y pues desgraciadamente si los ciudadanos no votamos si no les hacemos nosotros desde afuera el día de las votaciones y de las elecciones la, eh, votar por el menos peor, esto es como va a quedar y estos son nuestros futuros gobernantes porque tienen mucha posibilidad y tenemos que ser este, objetivos y, y, y verlo desde la manera estadística, desde la manera matemática tienen muchísima prob probabilidad de ganar porque han comprado votos al por mayor hay mucha gente que está cansada pero justamente todos estos partidos satélites es para dividir acuérdense, divide y vencerás Ahora, por el Partido Encuentro Solidario, aquí sí empieza ya la fórmula de repetir en la regiduría y en la presidencia municipal, lo que nos decía Carlos, el, la, esa necesidad de tener que estar ahí dentro del poder o dentro de una regiduría. La verdad, ¿quién sabe si llega este Partido Encuentro eh, Solidarios, ¿Quién sabe si tenga tantos votos como para meter dos, ¿Cuántos votos dos necesitan, Carla. Madre. ¿Cuántos votos necesitan, Carlos? ¿Cuántos votos necesita para estar? Cuatro mil y algo, no? No, como seis mil. Seis mil? Seis mil por cada regidor, más o menos. Cinco mil, entre cinco mil y seis de mil. Depende mucho de la votación, evidentemente. pero, pero y... La última referencia es entre cinco mil y seis mil votos para poder meter a un regidor. Entonces, a lo que aspiran muchos partidos, este es, no partidos. Muchas agrupaciones, me resisto a llamarles partidos. También. Muchas agrupaciones lo que quieren, pues, es meter allí un representante. Es bueno tener representante en el, en el Consejo de Negocios de Guanajuato. <risa> sí. Piri, como, como dice Carlos, es, es, esto es proporcional, es dependiendo del número de votantes, del número de votantes, entonces ahí de, de, va a depender mucho de cuántos votantes va a haber o sea, cuántos votos hubo, y es por, por una fórmula proporcional, es, es por porcentaje, como pudieran entrar los regidores. Ahora, este, si me permiten, déjenme hacerles una pequeña reflexión sobre esto, que, que yo creo que nadie la ha hecho. Este asunto, cuando se rompe el sistema de partidos, y entonces lo que, es, lo que, lo que se está haciendo realmente es un... un, un el, el acceso a una cámara de compensación de negocios de la ciudad y del municipio, eh, lo que altera, si se fijan bien, lo que altera totalmente esto es un principio que es la igualdad ante la ley, la igualdad ante la ley, ante los de, de los ciudadanos, que es parte. Eh, eh, esencial del sistema republicano y del sistema democrático. El principio de todo esto es ser iguales ante la ley. Lo que hace este sistema donde tienen el acceso a este comité de negocios es que privilegia a unos cuantos, sobre todos los demás ciudadanos. Entonces, lo que se construye en Guanajuato es un gran sistema de desigualdad donde unos cuantos son los que pueden hacer negocios, los que tienen acceso a, a los negocios en Guanajuato, a ponerse en la vía pública, a, a, a cerrar y abrir sus negocios a la hora que quieran, a cerrar los antros en la madrugada, a, a urbanizar en lugares donde no se deberían de urbanizar, frente a los demás ciudadanos, que ni siquiera pueden tramitar o no son fáciles de llevar a cabo sus trámites para cualquier changarro, para, para cualquier pequeño negocio, porque no son prioridad para el, para el municipio. Su prioridad esencialmente pues, es para los accionistas de, este, del cabildo, del ayuntamiento. Fíjense qué es grave es esto. Es, estamos construyendo un sistema de, de desigualdad y de descri, discriminación hacia los ciudadanos. Bueno, seguimos con el otro partido. Igual, Movimiento Ciudadano repite la fórmula. Quiere entrar como regidor, Cristian Manuel Ortiz Muñoz. Yo no conozco mucho de él tampoco. Ah, ese es el... el ¿Esa es la persona que estuvo con seguridad? El policía. No corrieron, no corrieron. Ah, entonces él fue, fue el encargado de seguridad que sacó con balas de salva a las personas que se manifestaron por la construcción de un centro comercial en el sur de la ciudad. Ese es. Okay. Ese es. Ah, bueno, pues ahora quiere ser presidente municipal. Aquí ¿Quién tenemos no, pues? a la Carlos, arquitecto. ¿Quién lo puso? ¿Perdón? Carlos. ¿Quién puso a Cristian Ortiz? No, Pancho. Pues, pues tú fuiste el que el que nos comentaste que habían acordado que, que, que Arroyo fuera el dueño de Movimiento Ciudadano, ¿no? Aquí en Guanajuato. Así okay. es. Ese fue el acuerdo. Ok. Bueno, pues ahí está. ¿Y no fue Arroyo uno de los principales impulsores de la presa de la tranquilidad? Sí, claro. ¿Eh? No, eh, a ver, este. Eh, esta es la clave ecuación de cobertura de, de Arroyo para. Eh, llevar al ayuntamiento otros dos votos importantes para navarro entonces tú juntas a todos los tuyos y yo te pongo otro cachito para para, para garantizar las, las mayorías o las mayorías calificadas y contra ello pues defiendes mis intereses no esencialmente de eso se trata Aquí estamos sí, pero, Liliana Alejandro Preciado Zárate, si no me, me equivoco, es la que fue eh, presidenta de los de los hoteleros, y es pues es, es gente cercana a, a este viejo político guanapatense este, eh, con, con, con líneas en Europa, especialmente en Andorra. Ah. Ok, así es. entonces, ya lo mencionaste, Pues entonces, quieren formar un cabildo a modo, pero con incondicionales. Hay... Okay. Ah, pues estaría, hubiéramos puesto todas las anotaciones así por un lado, ¿no? Para que la gente sea más o menos cuenta de cómo va, va a quedar conformado nuestro cabildo. Así es, se lo tomo. Bueno, Ahora viene la arquitecto Red, Redes Sociales Progresistas, arquitecto Daphne García Galván. Yo, re, yo la recuerdo ella porque estuvo como en el foco de la crítica cuando este ella fue directora de ordenamiento territorial, ¿me parece? ¿Sí, Lolita? ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Sí, estuvo participando. Lolita la que sabe todo esto. Sí, estuvo este participando. Radio estuvo sí estuvo participando estuvo participando y hubo ahí algún conflicto cuando lo de lo del hotel este Casa Colorado, ¿no? de acá de de, el, de Casa Colorada uh -huh. ella fue la que dio la autorización ¿Se comentó mucho que ella la autorización ajá bueno es que ahora a mí me llama mucho la atención porque yo creo que ya está reivindicando el camino eh, porque he visto algunos spots publicitarios donde ella dice que urge un plan de ordenamiento ecológico territorial donde se debe de, eh, de consensuar y donde se debe de considerar la parte natural y conservación y no sé cuántas cosas, pero pues bueno, o sea, a veces los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿no? Entonces, sí debemos de, de ver qué se hizo y, y ¿Por qué se hizo? ¿Cuáles son sus lógicas de motivación en ese momento para otorgar ese permiso? Es ese y es el de también el, el hotel que está inconcluso enfrente de Mega Comercial Mexicana, también ella autorizó esa, esa construcción, ¿no? Entonces, sería bueno reflexionar cuáles fueron sus lógicas de motivación para eh, otorgar esos permisos y también cuáles cómo ha cambiado ahora su perspectiva, porque ahora sí, la, sí tuvo incluso una reunión con el Colegio de Arquitectos, donde ella habla de la importancia de la conservación y de la importancia de tener un, un instrumento de planeación este, ecológica, territorial, entonces pues sería muy bueno ver qué está pasando ahí. Y también aquí tiene, aplica la fórmula, de alguna manera ella sí se puso en la primera regiduría, porque ahí sí va a asegurar su lugar que ella quiere asegurar su lugar en el ayuntamiento, sí o sí entonces aquí, está, aquí está, ¿verdad? Está también, Gustavo, está también Gustavo Adolfo Yáñez Saldaña que él es el presidente de este partido el segundo ah, ¿qué tal? no, pues muy bien Lolita, Lolita ¿Yáñez quién es el hijo de los dos, Yáñez? así es Así es, es el hijo es el del doctor Yáñez. Ok, partido de trabajo. Desconozco a esta persona. Eh, no he podido ver nada de las propuestas, no he podido ver nada de su esquema de trabajo, pero también repite la fórmula a segunda regidora. Entonces, Olga Fabiola Durán Torres, jamás había escuchado de ella, no sé quién sea. Ya lo había comentado, sí. Carlita. Ella, ella, este, siempre ha sido la presidenta también aquí en Guanajuato del Partido del Trabajo. Ella en la coalición anterior que iba Morena, PT y PES, ella iba eh, como regidora en la primera posición por el PT. Cada, cada, sí. cada partido llevaba un solo, un solo, este, candidato para la presidencia municipal, pero llevaban su planilla cada partido tanto el PES como el PT como el Morena llevaban cada uno sus planillas y ella iba en la primera regiduría en la planilla del PT y ahorita otra vez ahorita ella ya va como candidata pero también va como regidora A ver, un favor a todos Carlas, a ti te oigo muy bien los demás se cortan mucho la gente que nos está siguiendo con mucha curiosidad debemos ser más precisos en los nombres, en los comentarios, para que la gente se quede muy grabado lo que van a votar o pretenden que se voten por ellos. Serían tan amables sugerencia Ok. ¿Sí se, ¿se oye? ¿Se oye bien? Te cortas mucho, Lolita. Se te corta mucho de ti. A ver, Piri, ¿ahí ya? Ahí ya no. Ahí ya. Síguele, Carla, porque está excelente okay. el trabajo este. Sí, bueno, pues esto es el Partido de Trabajo. Aquí tenemos Fuerza por México. Raúl Una repite la fórmula. Aquí está. <ríe> Es decir, y ya de ahí no está de candidato a la, la presidencia para que la gente que oye está de candidato a la presidencia, está de candidato a regidor porque si pierde, como va a ser el caso, amarra un puesto en en la planilla de regidores, ¿ok? Sí. Y pues ya, ahora, este, si por ejemplo, haciendo, de, ah, no tenemos los de Morena, no tenemos los de Partido Verde, porque todavía no está en la página del Instituto Electoral, eh, no están las, las planillas registradas, sin embargo, la doctora Carmen Cano Canchola, si ¿sí es su nombre así, ¿verdad? Este, Memo sabe ella el nombre. Memo. ella eh, en su página de, de promoción puso la planilla eh, y ahí aparecen eh, pues los nombres de las personas que están como síndicos, como regidores, y sí tiene un plan de trabajo a diferencia de los otros. Es el primer plan de trabajo que yo he visto que alguien presenta, medio al, hecho a la carrera, pero por lo menos ya tiene algo, ¿no? este, uh -huh. el partido este, me voy a permitir compartir pantalla, el partido verde todavía no tiene nada ahí ya pueden ver una página de Excel no, no, quitaste las fotos sí, pero está una página de Excel sí aquí. ahí está la página de Excel ok, voy a poner un poquito más grandes las letras para que todos las vean y Ay, pero luego no nos va a alcanzar acá. Bueno, sí, ahí. Miren, por ejemplo, como, como va la tendencia, esto no es como va, a quedar, no, no sabemos si va a quedar así, pero la tendencia va muy marcada hacia allá. El PAN, pues tenemos que ya a lo mejor está muy asegurado el lugar de, de Navarro, nos guste o no, este, muy probablemente por todo lo que se ha hecho de la compra de votos. También los lugares de, lo, de los síndicos 1 y 2. Probablemente también y por lo menos, por lo menos, yo creo que se iban a meter dos regidores. Aquí estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco personas que ya estarían eh, dentro del ayuntamiento más el presidente municipal. Mm. Si no es que llega aquí a regidor este tres también, eh con Cecilia Pons yo creo que sí vamos a ponerlo sabe, no? en un caso hipotético que así fuera, que también llegara Cecilia Post Covarrubias. este, entonces ah, pero aquí ya nada más nos, eh, tres y no, Cecilia Post ya no entra, con tu tabla ya no entra, eh MC yo creo 32. que sí entraría yo creo que sí entraría vale, vale, si no Narváez lo cuelga Alejandro Navarro. Si entran todos los que piensan que van a entrar este de acuerdo a, al proyecto que traen, pues van a entrar cinco por lo menos, cuatro o cinco regidores. Pues esa es la columna vertebral del ayuntamiento con la cual piensan hacer todos los negocios posteriores. Así es como se está pensando esto. Sí, eh, miren, ahora... finalmente, Finalmente, la, la red de corrupción trae ahorita en el ayuntamiento asegurados por lo menos 11 o 12 votos de 15. O sea, hay tres por ahí más o menos que andan volando. Imagínense, si entran dos del Movimiento Ciudadano, o sea, estamos hablando de que el señor que estuvo en seguridad también entraría. Si entra uno de R, eh, eh, redes sociales progresistas... Oye, Carla... Por eso, por eso hay que recomendar no votar por, por, por, por, por los adláteres. No Exacto. Este. Aquí recordamos que hay 15 personas que van a conformar el ayuntamiento. Aquí ya tienen ellos asegurados por lo menos, pues, 13 puestos. En Morena, tal vez entre la, por, por, por cómo es tan un partido populista, ¿no? Eh, a lo mejor dos regidurías, a lo mejor tres, tal vez siendo muy optimistas, porque también Morena pues, ha hecho las cosas muy mal y, y ya la gente también está muy decepcionada. Y aquí nos quedaría a lo mejor uno del PT y a lo mejor uno de Nueva Alianza y párenle de cortar. Aquí este señor Cabrera pues también va a querer hacer de las suyas, a lo mejor entran a dos y ahí ya se completa el ayuntamiento. A ver, aquí... la, Carla, la triada para Concursola es el señor Cabrera, junto con los delgados árate esos tres, ese es el botín que les corresponde, ¿eh? para que la gente sepa. Bueno, Cabrera, y también. El Ecologista y la señora que va a ser síndica, o si es que llega así con su hermano Delgado Zárate, traen Cursola y el arañazo, ¿eh? Esos son los dos proyectos que traen ellos en su bolsillo. Pues sí, así está la situación. Entonces, más o menos, el, el ayuntamiento se conformaría de esta manera, como lo están armando. Aquí hay que hacer esa, ese hincapié, que ellos lo están armando de esta manera para tener todo a favor y que no exista contraposición, que no exista contrapeso en el ayuntamiento. Y entonces, que no nos extrañe que después se pueda urbanizar la bufa, que no nos extrañe que nuevamente quede personas sin perfiles adecuados en las direcciones generales, que no nos extrañe que sigamos teniendo un presidente municipal que lejos de... Eh, eh, Enfrentar las problemáticas que tenemos territoriales, siga siendo tiktoks. Entonces, si, si me explico, tenemos que ser muy conscientes de a quién le vamos a dar nuestro voto. Yo decía no salir a votar y abstenerme. Me retracto, porque no salir a votar y abstenerme es darle puntos y es darle voto a esta mayoría que, que, que estamos viendo, quieren quedar sí o sí en el ayuntamiento. Entonces, es una invitación a toda la ciudadanía en general a que salgamos a las urnas y que pensemos de una manera, que demos un voto razonado, que pensemos por qué debe de dar alguien tener una autoridad sobre mí o una representación sobre mí, y qué tipo de gobierno es el mejor para nuestra ciudad, y también pregúntense, por favor, qué legitimidad deben de tener quienes nos gobiernan sobre todo esto, porque estamos viendo que estos gobiernos no son legítimos, esto, esto es un gobierno que se está armando y que está muy arreglado. Ya me cayó No, oh, muy bien, te felicito, ¿eh? Qué bien hecho. Luego sería bueno sacar un, una, una tabla para sacar la web del, del OCDG con esta propuesta de lo que se está viendo, ¿no? Para que la gente tenga una idea de cómo se va a conformar el próximo cabildo, en caso de que tú el señor Alejandro Navarro, ¿no? Me encantó, te felicito, ¿eh? Y luego hacemos, esparza, una división de negocios Javier, Javier está levantando la mano. Como comento a la precisión de planillas de cada uno de los partidos, yo les comentaría que quedan prácticamente 25 días de campaña y, eh, y nos quedan tres reuniones. No están oye. de por medio, dos debates, están de por medio, el, 11, el, 11, el, 11, el 11. once, no y el del no canal se oye. 4 estatal. No, no, no te muevas tanto, no se oye. No se oye. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahorita sí. Bueno, lo, ¿te acuerdan lo que dije? O no, ya, no, no. No, no se oye nada. Se corta, se corta. Es que se te corta. Bueno, entonces, este, a voy a tratar, tratar de hablar muy de rápido, voy a tratar de hablar muy rápido. Eh, quedan 25 días de, nos quedan tres de, de carácter, de, del observar. es para tener información. Tu, el, tu el, internet mi, ya volvió a las andadas, está bien. Sí. sí, yo, yo concluiría nada más con esta presentación de una serie de preguntas, sí. Aquí tenemos todos los candidatos en la foto. Y eh, yo voy a tratar de concluir. Este es el padrón electoral. Del municipio de Guanajuato. Y yo concluiría con nueve reflexiones que tienen que tener eh, los candidatos. Prioridades y diagnóstico actual así como en los próximos tres años no nada aspectos para incorporar al programa de gobierno eh, promesas de campaña qué opinan ellos sobre la compra y venta de votos hay pocas opiniones sobre qué soluciones le dan al problema de seguridad el eh, programa eh, 19 qué solución le dan al tema del turismo y solo la problemática de agua y guía y las dos opciones que se han venido planteando esa solve o construcción de una nueva presa yo con esto concluyo si sí, puedes regresarnos la pantalla para vernos Javier gracias Perfecto. sí ya, eh, lo puse bueno, por, por si no se escuchaba bien. Sí, gracias. Este, eh, lo que dijo Carla, creo que nos debe de dejar claro a todos que entre más gentes del padrón vayamos a votar, más difícil va a ser para cada uno de los partidos cumplir sus proyectos, porque cada regidor tendría que tener más votantes. Entonces, ¿qué nos conviene ir a votar a todos los que estamos en el padrón. Los que no están en el padrón y todavía no lo hacen, pues si no quieren no vayan. Pero los que ya tienen su credencial de elector del IFE o del INE, por favor, no dejen de ir a votar porque es darle la facilidad a los malos de la historia. Oye, este... A ver, a, a mí me, me, me gustaría también comentar un poco de las campañas, como comenzamos por eso, por las campañas. Sí. Pero para que vean que realmente los proyectos no son importantes. O sea, eso no importa en la, en, en la campaña. Eh, hay obligación de presentar el programa de gobierno y todo, pero eso es secundario para todos los partidos políticos e incluso para los ciudadanos. Los ciudadanos no estudian, no ven el proyecto. Pero lo más importante, luego ni siquiera lo cumplen. Eh, se va al bote de la basura, al cajón del olvido y ahí se queda el, el proyecto. Eh, realmente eh, es una una una necesidad eh, registrar los proyectos, el, el programa de gobierno de cada partido político, porque porque así lo pide la ley y así lo requiere el Instituto Estatal Electoral. Eh, pero, pero si se fijan en relación a la campaña, por ejemplo, voy a hablar esencialmente de la, de la campaña eh, de, Na, de Navarro. Está prometiendo lo que no hizo. Es increíble, pero lo que promete es hacer lo que no hizo, como si fuera tabula rasa, eh, como, no, como si no estuviera en un proceso de pedir la reelección de aspirar a la reelección, sino como si fuera un candidato nuevo. Ah, ahora sí les voy a dar seguridad aquí en el barrio. Ahora sí vamos a apoyar a la gente para que tenga esto y esto otro. Ahora sí vamos a hacer obra pública aquí, allá y acuya, porque uy, ahora sí les prometo que voy a hacer hartas obras públicas. La pregunta para los buenos ciudadanos y para un ciudadano reflexivo sería, oigan, ¿Y por qué no lo hizo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y por qué no lo hizo? Porque si no lo hizo antes, pues capaz que no lo va a hacer después, ¿eh? Ese es, ese, es, ese es un asunto importante. Y luego algunas gracejadas, como primero el asunto de prometer 100 policías más. A ver, si lo que les interesa es un proyecto donde lo importante para Guanajuato sea el alcohol y sean las drogas, pues evidentemente nadie quiere tener una buena policía. ¿Para qué quieres una buena policía si ese es tu proyecto? Al contrario. Tener una policía que se adecue a un proyecto en donde la pachanga y, y, y, y el relajo sea, sea la base de tu economía. Ese, ese es el asunto. Entonces no necesitas una buena, una buena policía para eso. La policía así como está, destartalada como está, pues eso es más que conveniente. Y ahora dice 100 policías más. ¿Cuánto cuestan 100 policías más? ¿De dónde va a sacar dinero para esa policía? Que nos diga exactamente cómo. Y aparte una cosa curiosísima, va a formar la policía de género, que va, eh, promete, a, ahora sí, este... <ríe> Eh, darle seguridad esencialmente a las mujeres, cuando es un personaje que es conocido por su machismo, su, el machismo político que ha desplegado incluso en el seno del ayuntamiento, la forma en que se ha dirigido a la síndica, a la regidora Valadez, por ejemplo, a, a Cecilia Pols, a la propia Cecilia Pols, eh, la forma en que habla, es un verdadero patán el personaje. Y, y bueno, y ahora nos viene a, a decir que va a conformar una policía de género, digo, evidentemente tiene bien ubicados donde, donde le duele a su candidatura, así se hace en las elecciones, y entonces tú sabes que la gente de Guanajuato sabe que es un patán con las mujeres y tiene ya fama de, de, de ser patán y, y de estar muy cercano a la violencia de género, entonces propone cualquier cosa que se le, que se le ocurre, ¿no? Pero es imposible tener 100 policías más en las condiciones que hay, y más en las condiciones económicas de los municipios donde han sido retirados los apoyos del gobierno federal. Y simplemente no es nada más pagar 100 policías más, es adiestrar 100 policías más. Adiestrar. Aparte, equiparlos bien, solamente lejos y balas. Por cierto, habría que revisar. Cómo, está, este, ¿Cómo están? ¿En qué condiciones están los chalecos antibalas de todo el cuerpo de policía actual? Yo creo que hay muchos, muchos uh, chalecos que ya vencieron, ya caducaron. Eh, habría que revisarlo. Habría que revisarlo, el dotarlos de armas, dotarlos de municiones, dotarlos de equipo. Está muy lejos eso. Entonces, este es un, un rollo que se está tirando que nunca lo va a cumplir, evidentemente. Y luego, ese asunto, el asunto de, de, de la gracejada esta de, del campo de golf. Este es, ese asunto debe de ser eh, eh, realizado pues, por alguna empresa que le interese hacer un desarrollo completo donde pueda tener un campo de golf. Y lo que tiene el campo de golf y lo hace realmente un negocio, pues es la parte inmobiliaria, esencialmente. Entonces, pues, a ver, si lo proponen en la zona de marfil y quieren poner un campo de golf, lo, lo que viene detrás del campo de golf es que quieren urbanizar la zona de fiprodima de marfil. Es el, un agua, marfil. el agua, el campo de golf usa agua. Pues ah, sí, para. te pueden decir que el agua que está tratada ahorita, la poca agua que está tratada y que va por el río, pues esa se la van a vender ahora al campo. Y, y de pues, a este, los pues, va a haber un moche ahí por venderle el agua y entonces ya tienen este, todo un desarrollo inmobiliario y todo. En Fiprodima, en, en eso están pensando, Piri. Esa es, esa es la visión que traen, es una visión de negocios, son hombres de negocios. Este, pero evidentemente, pues ni es la zona ni mucho menos. Ya esa zona es una zona de amortiguamiento para la ciudad, para que no se conurbe con la parte sur. Y evidentemente el campo de golf tiene que hacerse en un lugar donde pueda llevarse a cabo esto y, y es una inversión multimillonaria porque los campos de golf tienen que estar firmados por alguno de los, grandes, de, de los grandes diseñadores de campos de golf, como Niklaus, por ejemplo, y eso es carísimo. Pero bueno, este, ¿cuánto? Tres billones de dólares por la firmita. Bueno, es el diseño del campo. Bueno, ¿Sí? ese es el asunto. Entonces, son una, una serie de, de, de promesas que no van a ningún lado. Y, y como todos, todos también prometen todo. Todos están prometiendo cualquier montón de cosas. A ver, volvamos y aterricemos en donde estamos parados. Estamos parados en una de las peores crisis, primero, sanitaria y segundo, económica, que ha enfrentado en los últimos siglos la humanidad. Ahí es donde estamos parados. Entonces, lo que deberíamos estar viendo es cómo le vamos a hacer para eso. Y la forma de hacerlo es organizando un buen gobierno. O sea, exactamente lo contrario a lo que van a hacer estos personajes. Exactamente lo contrario. Eso es lo que hay que hacer. Formar un buen gobierno que esté viendo esencialmente la territorio, La parte del enforcement, de hacer cumplir las leyes del gobierno, de que haya orden en Guanajuato para que las cosas puedan salir y encaminarse bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero no, la idea es otra. Es esencialmente cómo sacas a una pequeña élite de, de la comunidad para que pueda hacer negocios por encima incluso de la regulación y de la ley. Carlos, pues, muchas gracias. este uh, Acaba de llegar que Paco quiere hablar y pues, creo que le vamos a dar tres minutos y luego le vamos a pedir a, a Lolita que nos lea los comentarios de quienes nos han estado siguiendo porque ya llevamos hora y media. Adelante, Paco. Ok, bueno, antes que nada, buenas tardes. Un gusto verlos. Y he estado escuchando lo que se ha comentado en esta sesión. Efectivamente, yo pienso que estamos en una de las crisis más severas porque a la crisis económica y a la de salud y a la de seguridad también hay una crisis de talento político que realmente está haciendo estragos muy graves porque la política bien entendida es el factor común que amalgama a una ciudadanía y que permite que se tenga una autoridad que vele por los intereses de esa comunidad y realmente pues vemos que esto no es así y que además se está haciendo una labor electoral al margen o sin tomar en cuenta las condiciones en las que se va a dar el proceso. Es muy grave que aún no esté garantizada la disminución al máximo de la pandemia. El riesgo de que haya rebrotes sigue siendo una amenaza real y que el día de las elecciones también va a haber esta posibilidad de que los rebrotes se den, porque inclusive hay la falsa idea de que la gente ya vacunada ya no va a tener problema, no, sí sí va a tener problema y eso le tiene que dar muy claro a la persona, a las personas nos tiene que dar muy claro estar vacunado no quiere decir que estamos totalmente exentos excepto, de enfermarnos nos vamos a enfermar probablemente pero no con la misma intensidad si es que la vacuna hace su labor, pero el riesgo es grave. Entonces, estamos en una sociedad, en una comunidad y en un país en donde las actividades están a medias. Ayer veía yo con satisfacción de que Guanajuato ya finalmente, de manera oficial, ya entra a semáforo verde. Sin embargo, pues la otra vez dijeron no va a ser el semáforo sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Entonces yo pienso que hay que centrar también mucho la atención, puesto que el escenario nacional es bastante adverso para los derechos de ciudadanos y para los valores de nuestra comunidad y de nuestra ciudad en el día de la elección para que realmente haya una votación, para que la participación ciudadana desde ahí se vea y después con toda autoridad los ciudadanos podamos estar exigiendo a quienes queden en el ayuntamiento que no cumplan lo que prometieron, que luchen por el bien de la ciudad, porque en realidad lo que se está diciendo es, pues tenemos dos candidatos que son reelectos, uno de, re de reelección inmediata y otro de reelección, de una elección que ya tuvo y de un interinato que ya tuvo. Entonces yo pienso que es realmente pues, muy lamentable que el capital político para los cargos de elección popular en Guanajuato lleguen a estos niveles de, de debilidad y de pobreza este, moral ante todo y política. Porque ya lo dijeron con bastante propiedad, lo que tenemos son entidades que se convirtieron en negocios y en negocios para hacer más negocios. Entonces es una pena porque además esto no es solamente una cuestión de carácter local, ni siquiera una cuestión de carácter regional o estatal. Es una cuestión a nivel nacional. Es una pena que los partidos políticos no aprendan y veamos que el partido que traía, según esto, toda la solidez para salir adelante con una fuerza verdaderamente arrolladora, pues sus malas decisiones del pasado lo han exhibido como lo peor que ha habido en México. Y esa tragedia de la línea dorada de la, del metro de la Ciudad de México puso al descubierto realmente la miseria que hay en las diferentes organizaciones políticas. ¿Por qué? Pues porque definitivamente la gente no ha entrado, no tenemos una ciudadanía que en su mayoría de verdad entre con ánimo de servicio y con espíritu de mejorar este las condiciones de vida de la comunidad. Todo se ve a partir de negocios, de componendas, de alianzas y que esto lo que permita es apoderarse de las entidades que toman decisiones y todavía peor que se pueda hacer una legislación y una interpretación de la ley a gusto y a modo de cada gente. Entonces yo creo que sí podemos, como observatorio, intentar o invitar a la ciudadanía a que esté atenta, primero, a la votación, que revise muy bien la trayectoria de cada candidato, ahí yo insistiría en que nuestro filtro ciudadano es una herramienta fundamental y que hay que tener los ojos puestos para el día de la elección, para conocer los resultados y para el, los días después de la elección. Porque este, esta situación, el proceso no termina porque ya votaron o ya votamos, sino vienen las consecuencias de por quién se ejerció ese voto y qué van a hacer ellos con el voto. Yo creo que ya basta de estar complaciendo a intereses y verlos como una gente o una realidad este, abstracta y ajena a nosotros. no nos afecta directamente con cada una de sus decisiones, ya lo hemos visto. Y Guanajuato ciudad no está como para hacerle proyectos que no van a poder salir adelante. El tema de la seguridad pasa por un esquema de profesionalización de los cuerpos de seguridad muy grande. Tiene que verse el perfil de preparación y de formación de la gente y su capacitación en muchos aspectos de la del ejercicio de la actividad de seguridad pública. No basta con darles chalecos y, y, y armas porque lo que estamos haciendo es armar una gavilla de valiantes, sino tiene que haber una este, adecuada mentalización para que primero se vea por el bienestar de los ciudadanos y se evite las violencias y las brutalidades policíacas que los estamos viendo cada día que se presentan. Y en esto gran parte de las víctimas pues son ciudadanos este de a pie, en muchos casos son las generaciones más jóvenes, porque están los más expuestos, y porque con cualquier pretexto los detienen, ¿no? Pues les pueden sembrar droga, les pueden acusar de que se robaron una motocicleta, de que los, este, reportaron, etcétera, etcétera, y si no hay una formación profesional de la policía, vamos a tener todavía dos problemas más graves de seguridad los delincuentes en incremento y ahora los policías que se hacen sus aliados, como ya vemos que sí lo son. Entonces, pues hay que tener una expectativa y un panorama estacional que podemos ir nosotros tratando de desentrañar en las próximas sesiones para que tengamos el panorama de la aquí y el ahora y en la que tenemos nosotros que confrontar a quienes en un momento dado los ciudadanos le den la confianza o los votos, si no la confianza, los votos para que llegue a los cargos de nuestro municipio. Yo ahí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Este, le va pido, a la, por favor, a Lolita, que nos haga favor de, de leer las reacciones de nuestros internautas. Ok. Sí, gracias, Memo. Gracias. Jaime Cruz Redondo dice, bien, Javier, esa debe ser la función de un grupo denominado Observatorio Ciudadano, ser propositivos y apartidistas. Gustavo López Lain dice, el debate del día 11 es a modo para uno de los candidatos. Marta Patricia Mena de Morena eh, pregunta, ¿de Morena quién está en la planilla? Porque esa no, no la no la pasaste, Carlita. No está. Creo que no está, no está todavía. ¿eh? Ni la del verde. No, no está la del verde y la de Morena en el, la página del Instituto Electoral, por eso no la puse. Pero en la página de la doctora Cano... Ella presenta, hay un link donde está todo. Déjenme ver si lo puedo encontrar y ahorita se las pasamos. Ok, mientras sigo. Eh, Jaime Cruz Arredondo dice, Dura, duro contra Navarro, parece ser la consigna. Eh, Arge Clese dice, el arañazo. Jaime Cruz Arredondo dice, efectivamente, como dice aquella frase política, la caballa, caballada está flaca. Armando Morales dice, solamente tenemos, ay perdón. Solamente tenemos males, malos y peores, difícil para seleccionar, y muchos de ellos, como dice Mari, eh, Martí, perdón, como dice Martí. Eh, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Leonora Villegas dice, por el pez va flor, Janet Hernández Vargas. Eh, Leonora Villegas también dice, demasiados partidos políticos. Eh, Jaime Cruz Arredondo dice, acertada observación de Guillermo Siliceo, no hay trabajo previo de los candidatos. Leonora Villegas dice, Guillermo, además todos los partidos de los que no conocemos ni sus candidatos ni sus propuestas reciben recursos públicos para sus campañas. Jaime Cruz Arredondo dice, la clase política en Cuébano está acabada. Eh, Arge Clese dice, solo habla del agua, no tiene más idea de nada que le preguntan. Se refiere a la maestra Cano. Armando Morales, pa Pablo, pueblo, llega hasta el oscuro Zaguán, eh, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Armando Morales, dice Lolita Montenegro, no se olviden de las comunidades migrantes guanajuatenses que también regresamos al terruño para votar. Eh, Leonora Villegas, dice Lolita, ya que no hay buenas propuestas para... Para presidente, vamos a votar por las primeras regidurías eh, Emilia Alba dice, Emilia Arriaga Cano. No sé a qué, a qué se refiere. Y Gustavo López Lein dice, respecto a las postulaciones para alcalde y regidor, simultáneamente a, a algunos no les gustará por la cuota de género para integrar el ayuntamiento. Algunos no les resultará, perdón. Algunos no les resultará por la cuota de género para integrar el ayuntamiento. Armando Morales, dice Carlos Arce, se te olvidó mencionar la organización que avala Endorza y sella toda esa faramaya de mentiras elieja. Jaime Cruz Arredondo, parece ser que hay una memoria muy corta sobre el desempeño de los gobiernos municip municipales y estatales. Gustavo López Lain dice, una gran pérdida haber bajado a Roberto Loya de la contienda. Gustavo López Lain, efectivamente, como dice eh, Guillermo Siliceo, conocemos nombres, pero no sabemos sus capacidades, trayectoria, formación, etcétera. Luis Arce dice, lo que pasa con las partidocracia es que se han convertido en prostíbulos políticos, por lo mismo los ciudadanos deben conocer y promover el uso del cuadro blanco. Eh, <coughs> y de que aparecen en las boletas de votación para que el ciudadano vote por candidato ciudadano sin registro, es el último camino a la verdadera democracia, esto lo está apoyando Impulso Democrático Ciudadano Armando Morales dice no se pierda Cuevano y los 40 ladrones, humildes aldeanos quedan atrapados en una red de íntegra política, luego luego no sé qué más dice, dice Jaime Cruz Arredondo panelistas, no se olviden que Navarro y toda su camarilla, palabras de Arce tienen la bendición de arriba, entonces la solución no está en el municipio, sino en el gobierno estatal. Leonora Villegas dice, Campos Briones es quien manejó y sigue manejando los apoyos, apoyos sociales durante el gobierno, es el menos transparente de toda la planilla. Jaime Cruz Arredondo dice, primo, compadre, cuasi mi tío, hermano, pura grilla, pura grilla, ahora ya contra Francisco Arbor, Arroyo. Leonora Villegas dice, cuando formar un partido lo transforman en un modus, cuando formar un partido lo transforman en un modus vivendi. Marta Patricia Mena dice, ah, ya, de Morena, ¿quién es la planilla? Creo que son todas las. las este... Muchas gracias, Lolita. Ya tengo aquí la página de la planilla. ¿Quieren que se las pase? Por favor, por favor. Por favor Carla. Ok, bueno, esta es la página oficial de la doctora Cano y aquí arriba, aquí está la planilla, presidenta municipal, a mí, aunque por ahí hubo un comentario que decían que nada más habla de agua, híjole, pues eso ya es mucha ganancia, ya es uno de los ejes principales que se deben de retomar para esta, para esta administración. Y luego síndico uno, Candelaria Sosa, Alejandro, no sé si alguien lo, lo conozca. Sí. Sí, que, que hay, hay. Muchos, que ya hace tiempo, ya mucho tiempo, sí. Él ya contendió por, por también por Morena, por, este, para candidato a la, a la presidencia municipal. Así y es. Creo que es como regidor, creo. Brincó, Berlán. Chapulín. Síndico El, bueno, dos. Juan Angélica Luna, Luna Juan Angélica Luna Juan Angélica Sí, Luna es una contadora él. es una contadora, trabaja en la universidad y hizo, hizo algunas denuncias, te digo porque yo le entrevisté, me pidió una entrevista cuando tenía un programa y ella hizo una denuncia de algún acosador no recuerdo ahorita el nombre de algún acosador dentro de la universidad, también es, es parte de, de la universidad de Guanajuato Ok. Bueno, por lo menos es gente preparada, ¿no? Eh, aquí tenemos como regidor uno a nuestra excompañera, Paloma Robles. Y Esa no es como... su foto. <ríe> sí, Esa foto no ¿verdad? es de ella. Sí, cómo no, es cuando fue mi, mi San Roque. Sí, sí es. Ok, así Se ¿sí es. Diferentes. Señorita Roque. <ríe> Bueno, bueno, ella fue contendiente a presidenta municipal por PRD y ahora está como candidata a regidora de Morena, ¿verdad? Y estuvo como directora del Museo de las Momias. Ajá. Bueno, ajá. Y aparte es este, tiene un perfil profesional bueno, igual que la doctora Cano. Eh, Corres Barajas, Estefanía, no hay foto, no la conozco. Como regidora 2. No tengo idea. Yo tampoco. Y si la foto, menos. Y aquí está raro porque no se supone que traían ahí una bronca con Morena, que tenía que ser uno y uno, una, y una mujer y y aquí debería de ser un hombre, ¿no? Pero bueno. No, así, no, no, no, no, no, Carlita. No, mientras cubran el, el, el, lo de género, eh, por sí. ejemplo, si tú eres mujer, tú puedes meter una planilla de, de, de mujeres. Ah, si eres, si, si eh, solamente cuando es candidato hombre, tengo entendido, si no, sáquenme de mi error. Cuando es candidato de hombre, entonces sí, tiene que ir primero una mujer, ¿sí? Y ah, okay. seis, y seis. En, en el caso de, de ser mujer, puede ir primero las mujeres y luego los hombres para cubrir el, la cuota de género. Ok. Y luego, uh, ¿Laurelena Ortega López? ¿Alguien sabe de...? Ya fue ya fue regidora este, ella es del PRD eh, este, estuvo en el sindicato de, de LISTE y bueno o sea otra este, que quiere repetir sí así es otra otro, otro, chile chile de lo mismo no es protegida de Salvador Ortega, del arquitecto este no es de arquitecto Flores aquí sí sí no viene Ah. Perdón. Sí, sí, es, es protegida de, de, de este Salvador Flores, que también es perredista, que también ya estuvo este, dentro del cabildo. Y esta, Laura Elena Ortega, este, era incondicional del fallecido doctor Reyes Millán, que estuvo también este, contendiendo para la presidencia del Comité Municipal del PRD. ¿Qué? Y luego como regidor 4, Salvador Flores Fonseca. Ese es el mero, mero. Ese es el mero, mero. ¿Verdad, Lolita? Sí, sí es del PRD. Y ahora va por, por Morena. O sea, no es sé. el hombre fuerte. Es el que ataca a Paloma de una forma feroz. Y Evangelina ah, Pastor Orduña. No sé conoce? quién es. No, no. Bueno, a lo mejor ni llega, ¿no? O sea, yo creo que con los primeros tres, tal vez cuatro, quién sabe, nos podemos dar cuenta. Yo, veo... yo creo que aquí la única que puede hacer oposición al ayuntamiento ¿Ah? es Paloma. Así es, así es. Y no sé no si nuestra visto una compañera declaración. del observatorio, ni porque digan que es nuestro, el peón del observatorio. La verdad, qué, qué comentarios tan desagradables y de una persona que se supone que está. Eh, que tiene educación, dis, de, diciendo eso, realmente no tiene ni idea del trabajo del observatorio ni de la calidad ética tampoco de, de nuestra ex compañera Paloma. Pero objetivo. Sí, este, de, de una manera objetiva yo creo que es la única persona que puede hacerle oposición, viendo todas las otras planillas, cómo están compuestas y cómo está armada la estrategia para seguir con este negocio de ayuntamiento Guanajuato Capital. Bueno, y además también cabe señalar, Carlita, que Paloma va ella personalmente, no está apoyada ni por nosotros. Eh, ella tomó su decisión y ella no lo, no lo comentó y ella se, se retiró porque es la política de observatorio. Desde Cuando tú como ciudadano citan claro sí. y te, ni quieres participar, lo puedes hacer, pero quedas eh, eh, en este momento fuera de observatorio, porque no puedes ser juez y parte. Así es. Esa es la política de observatorio. Así es. No hay conflicto de interés según nuestros estatutos. Exactamente. Oye, yo quisiera leer una declaración. Sí, por favor, de Javier. Carmen Cano Cantola, que dice que no quita el renglón, Anchola. el dedo del renglón, para que Isidoro Arzola, la primera regiduría en su planilla antes. No se, te, no se te escucha. Ah. Es que el dice no sirve. Paga el internet ya. A ver, a ver, lo voy a traducir. Lo que Javier está diciendo es que la doctora Carmen Cano Canchola no quita dedo del renglón para quitar a Paloma y poner a Isidoro. Algo así, ¿no? ¿Sí, Javier? ¿Estoy bien? Exacto. Justo es eso, justo es eso. Nada más, perdón, no, que no dice qué gestiones legales ha hecho para lograrlo. Se supone que ya no puede haber... Ah, oh, bueno. Las planillas. Obviamente. No, Memo, me sí. Sí, sí puede. ¿Ah, sí? Sí puede, sí pueden hacer Explícame, cambios de, de planilla. Mira, no no sé, porque no estoy muy metida yo en esto, ah. pero pero sí se puede hacer cambios de planilla todavía, a última a ver, hora no sí eres? se pueden hacer, no lo único no que no se puede es, es este, el, el candidato. La única manera que se puede ahorita es que renuncie Paloma, no, la puede cambiar nadie, ni ah, el sí IEJ. Ni nadie, ni el INE, solamente que ella renuncie entonces y ponen a otra. Ya está registrada la planilla. Ellos sí. Ahí les, les puse la declaratoria para... por escrito. Por eso, pero no ha hecho gestiones para lograr esto. Sí, este. eh, sí obviamente, obviamente, ella puede decir misa, en la práctica hay un procedimiento legal que tiene que Así cubrir, es. pero genera un esquema de contradicción dentro del propio partido, ¿no? Oh, o no, que... dentro y fuera y hace un relajo político. No es raro que eso pase en lo que aparece, que es de Morena, que yo de letrina no le bajo un dedo. Es una auténtica letrina. ver, pero, pero, ¿no? pero ¿cuál es la fuente de esta afirmación, Javier? O sea, de, de, de esta. Este es, un, es una edición a un periódico que periódico? por ahí tengo la referencia y nada más lo copié textualmente ejemplo de lo que estaba, de que había eh, muy poca información que no localizaba, o oh, había poca información. Sí, a sería, ver, muy, bueno, pues sería muy bueno, que si sabemos de esta situación, si sí tengamos bien la referencia para sí. mantener nuestra objetividad y nuestra credibilidad, porque Paloma fue miembro de este observatorio, y van a pensar que vamos a estarla Perfecto. defendiendo y que no, aquí se va, se va, si ella está haciendo algo mal, igual se va a decir. Pero las cosas, las cosas deben de ser claras, no debe de haber opacidad, tenemos acuerdo, que tener transparencia. Y, y si, nos, si pudiera conseguirnos la referencia, si eso está sucediendo, y no? esa es la, la visión que tiene la doctora Carmen, híjole, pues qué mal, qué mal. O sea, yo única y exclusivamente estoy manifestando los hechos, no estoy generando mi sí. interpretación. Se me hizo muy curioso una declaración de ese tipo, ¿no? Muy Gracias, contradictoria. Sabiendo. Carlos, quiere está pidiendo la palabra? Sí, yo, yo igual que Javier, vi bien este, en el Facebook este, la declaración de la doctora. O sea, ella declaró directamente y lo pasó en el Facebook, que lo que estaba pretendiendo es bajar a la segunda posición a, a Paloma, intercambiar. Más bien, bajarla a la segunda posición y poner a otra persona en la primera posición. Esto lo que evidencia es eh, las las argucias y toda esta estrategia para entrar al ayuntamiento. Entonces, lo que quieren es poner un agente, pues me imagino de del grupo que está ahorita manejando toda la parte relativa morena en, en el en el municipio y que evidentemente pues, le, les parece que, que esta paloma pues no no, no, no se adecúa pues a sus, a sus intereses. Eh, y otra vez. Isidoro Arzola. Ah, bueno, pues él. Bueno, entonces el asunto aquí, otra vez hay que procesarlo como yo les digo, digo, como yo sugiero, eh, es la construcción de la red de corrupción. Entonces el asunto es no dejar llegar gente que les haga oposición real dentro del ayuntamiento. Evidentemente, lo que están viendo es que hay posibilidades de que entre Paloma y saben que Paloma no es una gente a la que puedan manejar, igual que el caso del síndico segundo, de, de, del, del, del, del eh, rector de la Universidad Santa Fe. Entonces, quisieran quitárselos de en medio. Y una de las formas de quitárselo de en medio es convencer a los de su propio partido de que pongan a otra persona para. Este, bajar a una posición que tenga menos posibilidades de entrar al ayuntamiento eso es lo que está pasando ahí eh, y aquí lo curioso es que eh, para que entre alguien realmente de oposición por, a quien hay que darle el voto sería canchola que es a la que le conviene pues este ese asunto si es que quiere realmente ser ser este, una candidata triunfante entonces, estas, estas, estas, estas son las paradojas que tiene eh, la contienda electoral. Pero ese es el asunto. El asunto aquí es de eh, ciudadanos opositores contra una red de corrupción. No tiene... Pide, la Pide la palabra Carla y luego Lolita. Sí, gracias. Bueno, pues a mí me, da, me, me decepciona mucho porque de alguna manera cuando estaba yo pensando el voto razonado y todo... Yo pensé, bueno, la doctora este, Canchola en sus discursos ha dicho mucho acerca de la violencia de género, pero ahora resulta que con estas declaraciones ella está ejerciendo una violencia de género contra nuestra excompañera Paloma Robles y eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Yo creo que ahí es una situación que tenemos que repensar y de verdad queremos, vamos a dar un voto a una persona que es tan cambiante en sus argumentos y en sus hechos. Híjole, la verdad es, es una cuestión muy delicada, es una cuestión que, que no debe de suceder dentro del partido y ahora entiendo todos estos conflictos y todos estos chismes que llegan de eh, no te queremos en Morena, Paloma. Bueno, pues si desde el líder o desde la persona que está en la cabeza está fomentando este tipo de acciones, por eso los seguidores están actuando de esa manera. Qué decepción, qué decepción una persona que se supone que está preparada y que en su discurso está la no violencia de, de género. Pero la paradoja, Carla, es que para que llegue este, esta primera regidora por lo menos, hay que votar por Canchola. Esa es la paradoja que hay en, en, en la elección. Sí, eso es lo así? que iba yo a comentar, Carla. ¿Qué, ¿Qué credibilidad le podemos dar a este partido cuando al principio habían dicho mujer? Después cambian género y dicen hombre y a la última hora y al último momento porque eso fue el último día de, las, de, la, de, la, de, la, de la, la inscripción de la planilla y del candidato dice no va mujer o sea qué credibilidad le podemos tener a este partido y a estas personas así es ese era mi comentario para finalizar Memo pido la palabra Hola. por favor sí. yo le doy el beneficio de la duda a la maestra Cano Canchola, que es la primera vez que debuta en líderes electorales. Morena no es un partido, es un movimiento de muchas tribus, de muchas gentes, de muchos intereses. Yo lo que opino ahí, el que opera todas las cosas políticas, si se le quiere llamar así, por ser elegante, es el arquitecto Flores, es que está moviendo todo, es el agresivo con las gentes, etcétera. Aquí sí quiero hacer una salvedad. Por primera vez veo una planilla, Carlos, y Carla, apunto que la maestra Cano no se puso como regidora, candidata regidora, para quedarse de la planilla. Eso sí le aplaudo, ¿eh? No se prestó a esa charlatanería. Por lo que yo insisto, insisto en que el grillo es el arquitecto Salvador Flores, se llama, Dice es que está manipulando, en verdad. Porque yo sé de buenas fuentes que fue bastante majadero contra Paloma, ¿eh? Majadero. Y eso hay que apuntarlo el día de hoy en este programa. Eso no se vale. Ser majadero y agresivo contra una mujer, eso no va conmigo. Eso con esto viene mi comentario. Pues sí, Sí, me, me, me, pues creo sí Piri, que, pero perdón, perdón, Carlos, pero sí. Perdón, perdón por meterme, pero en esta perspectiva yo creo que, miren, primero, el asunto ideológico. A nivel municipal, el, el asunto ideológico no opera, porque el gobierno municipal lo que hace esencialmente es una actividad de gestión de servicios, de acuerdo al 115 constitucional. Todo, todo, toda la carga ideológica que vemos es esencialmente para las diputaciones eh, es, este, federales. ¿Por qué? Porque en el gobierno federal sí opera la ideología. Es muy importante y, muy importante la ideología y ya lo estamos viendo ahorita este, en el caso de la presidencia de la república sobre ideologizada, pero a nivel estatal se matiza ya más la parte ideológica, pero a nivel municipal, olvídense de la ideología. Ahí lo importante es la gestión de los servicios municipales, sobre todo el que tengamos agua, el que tengamos transporte, el que tengamos orden urbano, etcétera, etcétera. Eso es lo importante. Entonces, yo sí creo que al, al, al analizar esto con esta visión de eh, la organización de una red de corrupción contra ciudadanos que quieren realmente un gobierno funcional, lo que hay que ver esencialmente, y el PIRI tiene razón, son las calidades de los individuos. Entonces, sí es importante analizarlas y pues, la posibilidad de votar por individuos que tengan por lo menos, calidades éticas. Por eso, realmente estamos trabajando ahorita en otra, en un, en un proyecto muy importante que es el, el, el, el filtro ciudadano. Ojalá y que el filtro nos pueda orientar para ver quiénes son estos personajes que tienen calidades éticas para ser votados por los ciudadanos. Yo creo que eso es lo importante, hombre por hombre, mujer por mujer. Sí, bueno, pues fueron, fueron dos horas de programa. Muy de sesión, bien, sesión abierta eh, por internet y les eh, los espero la próxima semana. Muchas gracias a Carla, Lolita, Francisco, José de la Luz y Javier por su participación y a todos nuestros internautas también les deseamos un buen provecho y un feliz fin de semana. Hasta pronto.